a mi hija le entraron a Galleta Felipe Correa Martínez se llama el otro muchacho un muchacho con retraso mental ¿Sí, hijo se llama? Miguel Alarcón Martínez y el otro se llama Felipe Octavio Correa ¿qué le han dicho con la autoridad hasta ahora? nada, no me han dicho film? nada nada más que lo tienen en operaciones nada. Tanto golpeados todo golpeado solamente pasivamente, porque ninguno dieron golpe, ninguno hicieron nada, solamente pasivamente, lo que te vieron, lo que su sobrino estaba comiendo, un chícharo con gorgoje y un plátano hervido coño, y salieron porque no aguantaron, no aguantó más. Caridad Alarcón Martínez, hermana de los dos ciudadanos que se llevaron, uno de ellos retrasado mental, no tenía nada que ver con esto y cuando yo me metí porque le estaban dando una entrega a golpe, me dieron también, esposa de un policía también, madre de cinco niños, que no he tenido apoyo aquí de nadie. Sí, mi hijo salió de en casa del otro vecino a defender, a buscar el hijo de ella. Porque se estaba fajando y fue a cogerlo. Y en el momento que lo fueron a coger, fue a coger, los boinis negros le cayeron a batonazo y le partieron la cabeza. ¿Estos hechos sucedieron en qué dirección, me pudieron decir? En carretera entre Martí y Correo, número 12B en mi casa. ¿en cuál, ¿Me pudieron decir cuál fue el principal objetivo de la manifestación de los jóvenes? El hambre. El hambre. El la alambre y la necesidad, necesidad, y los, los, están niños, pasando. los mismos niños están pasando. En esta casa tenemos seis niños. niños Todos menores niños, de edad. Un niño que es enfermo, oh, más chiquito de los, los míos. Los a mí me dio un los trombo los cerebral, un trombo pulmonar. Estoy enferma. Y así mismo me entraron a golpe también. El pueblo Tuvimos el apoyo del pueblo entero que estuvieron presentes, ayudándonos, apoyándonos. Pero esperaron la oportunidad del agua. Esperaron la oportunidad que la gente se apartaron y la atacaron, pero eran hormigas, no eran personas, eran hormigas arriba de esos niños. ¿Pero Sin, con ellos? Simplemente, eh, los que están no, no fueron agresivos, no hicieron, no dieron golpes, no hicieron nada, simplemente manifestaron su necesidad, la necesidad del hambre. Eh, tengo seis niños en esta casa con dengue, vinieron a fumigar un día. Eh, aquí nadie del gobierno ni nada ha venido aquí a ver en qué condiciones está esto para que se provocara. ¿Eh? esa pandemia entera allá adentro y todavía porque ya tengo uno mayor también con fiebre ahí con dengue también ¿Eh? ya los muchachos no aguantaron más tú sabes que lo que en la misma tienda chicharo con gorgojo que somos machos ¿Eh? eso ¿Eh? no aceite no nada qué hicieron los muchachos no aguantaron más esas criaturita diciendo tengo hambre y eso fue lo que los conllevó a ellos a salir a manifestarse con el apoyo del pueblo y yo como madre desde hoy les pido a este pueblo que me ayuden, que tienen esta conversación que yo estoy diciendo por todas las redes. Quiero a mis hijos, quiero a mis hijos, que me lo tienen incomunicado, no sé de ellos, hasta cuándo esto. Ese niño es un niño que nació enfermo, desde que nació se ha tratado en La Habana en el Instituto de Neurología. Cuando yo me fui de aquí con mi hijo para el Instituto de Neurología, antes de irme, fui a pedir una ayuda al Ministerio de Trabajo. Y me dijeron que yo estaba joven para que diera el bollo y buscara la plata. Para que mi hijo se pudiera Ay, para que escuche que ir está para los hospitales. ¿Eh? Así, mismo me dijeron. Y de ahí para acá he pasado lo último con mis hijos. Tres niños chiquitos. Y nunca me dieron una ayuda. Nunca en la vida. Le di, el, lo único que le agradezco al Comandante Fidel, que le dio Un televisor. Fue lo único, porque nunca más. Yo tengo una casa que se me está cayendo los ladrillos. ¿Por qué? Porque no le dan la gana de darme materiales. Para yo arreglar. Y hay tres niños chiquiticos. Incluso uno recién nacido. Mi hija no camina. Mi hija está enferma. Porque tiene cinco herniadicales. ¿Eh? Y ahora mismo los niños se presentaron en el hospital con dengue. Lo tengo dentro de mi casa. Y el medicamento, 500 pesos y mil pesos para poderlo... Mantener como su medicamento. Me está...